Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas muy sabrosas y nutritivas canastitas de espinaca y queso con tapas de empanadas. Quedan buenísimas y son súper fáciles, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Empezamos poniendo 500 gramos de espinaca congelada en una cacerola sin agua a fuego medio hasta que se descongele. Revolvemos de vez en cuando y cuando noten que empiece a hervir, esperamos dos minutos y la pasamos a un colador para que escurra hasta que se enfríe. Después exprimimos con las manos para sacarle todo el líquido, la picamos bien finita y la reservamos en un bol. En un sartén ponemos una cucharada de manteca-mantequilla y un chorrito de aceite para que no se queme. Ahí vamos a rehogar una cebolla picada chiquita y dos dientes de ajo también picados. Agregamos un poquito de sal para que sube más rápido y revolvemos de vez en cuando para ayudar a la cocción. Cuando la vean transparente, se la vamos a agregar a la espinaca junto con una taza de queso tipo parmesano rallado, 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente, dos huevos grandes o tres chicos, sal y pimienta, dos cucharaditas de orégano y una pizca de nuez moscada si les gusta. Mezclamos todo muy bien hasta que nos quede un relleno homogéneo que nos saben el perfume que tiene y cuando lo vean con esta consistencia tapamos y reservamos en la heladera. Para hacer las canastitas vamos a usar una docena y media de tapas de empanada de línea Veggie de signo de oro con espinaca y tomate que van perfectas para este relleno. Además quedan muy lindas y definitivamente hacen la diferencia en casa o si tienen negocio. Acá abajo les dejo su Instagram por si las quieren pedir. Se las recomiendo mucho, les van a encantar. El armado es muy fácil, vamos a tomar dos partes de la tapa con las manos y hacemos un doblez tratando de que coincidan en altura las dos partes. Presionamos y ya quedó listo el primer pliegue. Ahora giramos la tapa, dejamos un espacio de un centímetro y medio más o menos y repetimos el proceso. Tomamos dos partes de masa con las manos, doblamos, tratamos de que coincidan en altura y presionamos. Giramos la tapa y repetimos tres veces más para que nos queden cinco dobleces y la canastita quede bien armada para sostener el relleno y que no se desarme en el horno. Cuando hicimos todos los dobleces acomodamos con los dedos para terminar de emparejar y ya nos quedó lista. Les recomiendo sacar de a dos o tres tapas para que la masa no se ablande, arman esas, las pasan a una placa aceitada y las guardan en la heladera mientras arman otras tres y así hasta completar la docena y media que es la cantidad que les va a salir con estos ingredientes. Ahora las vamos a rellenar con la espinaca, es una cucharada por canastita más o menos. Empujen bien hasta abajo con la cuchara para que no queden huecos y dejen un pequeño espacio que ahí va a ir la mozzarella. Cuando quedaron todas rellenas las vamos a llevar a precocinar a un horno caliente en 180 grados durante 8 minutos. Después de ese tiempo las sacamos, le ponemos una rodaja de mozzarella a cada canastita y las llevamos nuevamente al horno para que se terminen de cocinar y se gratine el queso.